Que te Oye, ¿qué pasa mi gente estereofónica. porque Por aquí la policía del flow l a l la de La en la casa Estamos de treno con Sukutu Bla. No se pueden perder mi en entrevista Con Giovanna Sánchez Por aquí estamos hablando de nuestra nueva canción Con Maluma, l a -L o la policía del flow ¿Qué pasó? Mami, tú no Saludamos a todos nuestros amigos de Estereofónica, bienvenidos a este espacio musical donde, donde nos encontramos con esos artistas que tanto nos gustan para hablar de sus proyectos. Hoy nos acompaña un rapero alternativo, es Samario, fan de la música latina, de la música anglo, por supuesto. Él es Lalo Ebrad. bienvenido a Estereofónica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Lalo Ebrad. la policía del flow, obviamente, gracias por la presentación, algo increíble. Sobre todo, sí, amante de la música latina, de la música anglo, una combinación perfecta, pero nacido en Colombia. Santa Marta. <ríe> Santa Marta. Claro que sí. Lalo, una, una, digámoslo así, que es usted una de las estrellas emergentes más, pero más imaginativas que hay en Colombia. Y se une en ese momento a un compatriota. ¿no? Una superestrella, maluma, para hablar de su fútbol. Pero antes de entrar en todo, eh, de, digamos, en, para hablar de todo esto, también nos gustaría que hablemos de ese recorrido en la escena musical y en qué momento la música pues, se apoderó de usted e hizo eco en Santa Marta. Bueno, la música se apoderó de mí desde que era chiquitito. A mí me gustaba mucho la música Anglo, Michael Jackson, Madonna, todo eso. Es que, es que crecí escuchándolo en, en casa porque a mis tíos le gustaba mucho eso. Allí, también muy, en también somos... fuimos bastante influenciados por eso. Pero crecí en Santa Marta escuchando el Joe, escuchando Champeta, escuchando Vallenato, Dios me des, todo eso. Y yo creo que ya el solo nacer en la costa también te da un flow diferente porque escuchas, escuchas o sea, naces escuchando diferentes sonidos, creces con eso eh, alrededor del tiempo vas escuchando todos los géneros juntos y ahí es donde tú después qué es lo que te gusta y ahí es donde radica el gusto, que es algo evidentemente es, es todo ese sabor samario nuevo eh, pero con, con, con, con ese flow que la gente puede entender a nivel mundial como decía ahorita, si sí soy un artista bastante influenciado por el anglo, pero también es bastante eh, local lo que se siente, el, el flow es la esencia en realidad pero hacer algo tan diferente también, salirme un poco de lo normal y meterle mucho más a lo visual, a, al fashion, a, a letras diferentes, a cosas raras, a nombres raros de títulos de canciones. Ha hecho que, que la gente y los otros artistas se hayan querido como que empapar un poquito de este flow diferente, de este flow rainbow que le digamos yo, porque tiene muchos colores dentro de una sola cosa. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que... Me ha, que que haya sido tenta tentación y tentativo para otros artistas, para las corporaciones con Juanes, con J Balvin, con Sebastián Yatra, con El Azules, con Belinda, en Argentina, con Tini. En España también mucho, muchas cosas. Yo creo que ha sido como tener dentro de una nevera musical mucha comida diferente de todos los todo lo estilos, tener leche, pan, huevo, eh, carne, pescado. Tener todo eso para que la gente abra la nevera y diga, bueno qué escucho, que como, comer, en todos los, los sabores ha hecho que la Ebrard sea un artista casi que alternativo, porque en realidad todo lo que hacemos es, es música. la Ebrard no es solo un artista urbano, sino que es un artista eh, que entrega arte, porque cuando me monto a la tarima no solo canto, sino que bailo. Entonces, en realidad sí que es un performance constante. Sí. Es una locura, es un concepto. Es un concepto que, que es a diario, porque así mismo sigo, sigo siendo yo en la calle, en todos lados, y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, que, que si me encuentran en la calle si me siguen viendo con el mismo flow. Claro que sí, completamente un performance, como usted lo llama, y un flow diferente, pero hablemos, Lalo, de esa facilidad también con la que puede entrar en, cual, en cualquier género, porque eso hace que sea un reto para usted. Sí, sabe eso para mí es un reto, evidentemente, estar en cualquier género, hacer cualquier cosa, pero como te digo, en, en, las oportunidades no llegan si no estás preparado entonces yo creo que estaba preparado para eso porque había escuchado mucho vallenato mucha cumbia mucho uh -huh. flota ya champeta y eso es cuando Juanes me llamó y me dijo quiero hacer la plata eh, pero esto es un vallenato yo más asusté ¿saben? yo dije uy, uy no un vallenato está diferente a un reto pero después lo escuché bien y dije es un reto para mí hacerlo y, y creo que yo soy no solo un artista soy un músico soy y la música es amplia eso es como cuando si sí, eres médico, eres un, eh, a, a, estás en la medicina y, y, y solo de medicina sabes, creo que ni de medicina sabes, o sea, hay que saber mucho más allá. Y la, la, bueno, esto es como la música pasa mucho, hay que, hay que estar en, empapado de todo, de la onda eh, visual, de lo que la gente quiere, de, de, sobre todo lo que te decía, menciono mucho el fashion porque es que me gusta mucho y creo que me identifica. Entonces siempre le he querido, le he querido hacer lo que, lo que siento, lo que me viene en gana, literal, porque. Mmm, Siento que lo, lo que uno transmite es, es, es, es, es la verdadera realidad y creo que me gusta ser así más fresco, entonces nada, estar en diferentes mmm, ámbitos de la música, en diferentes mmm, tonalidades y, y todo eso no ha sido difícil para mí porque, como te decía, tengo mucho que ofrecer dentro de mi negra musical. Hay mucho para comer, hay, mucho, hay diversidades de cosas. Entonces, de eso se trata, de, de, estar, de, de tener para todo el mundo, para todos los gustos, pero sin perder la esencia, que es la letra, que siempre cada canción, cada vídeo tiene mi, mi sello, eh, de ese personaje jocoso que a la gente le gusta. Entonces, está bien porque es algo tierno, es algo con, con buenas letras con buenos juntes, de verdad, juntes profesionales aprobados por los mejores artistas sí. de Colombia, que, que, que, bueno, que me han dado la mano a un, un, un artista que empezó desde abajo, evidentemente. Mi carrera ha sido una bendición porque crecí en Santa Marta con pocos recursos, pero, pero también en, en una familia media con, con buenos valores, ¿sabes? Porque nosotros, a pesar de, de todo eso, eh, a nosotros aquí en Colombia nos crían con, con unos valores muy bonitos que, que podemos aplicar al... al, al para, para, todo, para toda la vida y creo que eso lo he aplicado con cada artista que, que me encuentro he sido un artista muy humilde con, con los pies en la tierra de verdad y dado a, a aprender porque de esto se aprende todos los días claro que sí, eso es lo que yo podría llamar un artista completamente integral. La Lo Santa Marta es una zona de Colombia en la que se escucha todo tipo de música, ¿no? Usted mencionaba también ahorita la champeta. Usted, digamos, con todas estas raíces musicales, con la influencia del anglo, comenzó, digamos, a ver eh, otras cosas, ¿no? Que da como resultado eso que usted llama un tutti-frutti de sonidos, ¿no? Estos sonidos distintos, el vallenato, la salsa, eh, hasta rock puede hacer, Lalo. Sí, no, exactamente, es que es eso, es, es, es ya una medalla crecer ahí en la costa y, y, y, y uno no se da cuenta, pero uno tiene que explotar lo que, lo que uno es, no hay que buscar más, hay que buscar dentro de uno qué es lo que uno tiene y para qué, es bueno, Dios le puso a cada quien un don eh, y cada quien puede ocupar un rol muy importante en la vida, creo que hay que descubrir eso y, y ver con qué te sientes tan contento que... Que no, que no parezca un trabajo la verdad para mí que al, al principio mmm, y siempre lo he visto también como una diversión para mí lo de la música ahorita lo estoy viendo mucho más como un negocio porque tengo una familia porque porque las cuentas no esperan porque hay que pagar cosas porque hay que hay que llevar la vida normal y yo creo que se trata también de eso se trata de, de, de saber tener los pies en la tierra y tratar de, de, de ver de qué manera convertimos todas esas canciones en, en, en, en, en dinero, en monetizarlas, ¿sabes? Porque no solo es hacer música y que te gusta a ti, sino hacer música pensando en nosotros, pensando en, en la comodidad de, de, de, la, de las otras personas y de, de, lo, de lo que la gente quiere de ti, porque a veces uno, uno cree que la gente quiere algo de, de, de uno y en realidad lo que quieren es esa misma esencia de ti, entonces yo creo que yo descubrí que a la gente le gusta es, es esa realidad, es, esos colores en los videos, ese flow eh, tierno que puede estar en todos los lugares porque es un flow que puede estar que puede ser para los bebés, que puede ser para los chicos de colegio, que puede ser para para, para las tías, para la abuela, que puede ser para los chicos, para los chicos de, de mi edad, para todo el mundo. Es música en realidad para sí. todo el mundo. Entonces cuando entiendes eso de o sea, la música es para todas las edades. Creo que empiezas a manejar un, un idioma y es un idioma que es que, que puede, el que puede entender todo el mundo sí. y con ritmos diferentes. Entonces, lo, lo mío es es una combinación, una síntesis entre entre lo que la gente puede entender y lo que yo quiero expresar, y lo que quiero expresar es eso, es alegría por medio de canciones. Lalo, a los colombianos nos gusta la gozadera, ¿no? escuchar algo distinto, siempre eh, estamos como eh, cambiando esas tendencias, ¿no? Y Colombia también, pues al ser un país multicultural, se ajusta a esas nuevas tendencias. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para usted? Bueno, de verdad que las nuevas tendencias siempre son las que marcan, pero nosotros aquí como colombianos nos hemos también influenciado por afuera y siempre hemos querido estar afuera siendo, siendo grandes. Yo creo que se trata entonces de llevar ese sabor de Colombia afuera y hacer todo ese trabajo que se hace aquí, salir de la zona de confort y hacerlo allá, aprender qué es lo que la gente quiere, qué es lo que se escucha afuera. Y yo creo que es una locura porque como el ser colombiano no, nos trae también una ventaja y es que... En Colombia hay mucho sabor, lo que te decía, nos crían con mucho valor, entonces somos personas tranquilas. somos personas que nos pretenden mucho más que, que lo que tenemos y nuestro talento, entonces sí ha sido difícil también un poquito la, la combinación de, de, de tratar de, de mantener el sabor de Colombia y, y agarrar el estilo anglo que, que siempre me ha gustado, pero no ha sido difícil, es, es que como te decía, lo de la música que es algo que yo tampoco force mucho, sino que yo lo sentía, es un feeling, es algo que... Que yo, que yo decía, wow, pero es que esto es lo que me gusta, esto no para mí no es un trabajo, yo todo el tiempo estoy feliz, contento de hacer las canciones, contento de hacer los medios, porque me encanta hablar de esto, me encanta explicar a la gente cómo pasó todo para mí, yo antes, o sea, la gente me veía como un loco, pero siempre he dicho, yo soy un extraterrestre literal, porque mi, mi, mi nivel de, de, de música está a otro nivel, ya casi no escribo en las canciones, o sea, yo me voy al estudio y fluyo, y fluyo, y fluyo, y, y, y siempre quiero eh, impulsar mucho más cada vez el concepto de, de la letra eh, por medio de eso, por, por medio que la gente se lleve... Esto para mí es una película, en realidad. Y, y cada vez la gente quiere ver cuál es el siguiente capítulo. Una serie, literal. Y yo intento ¿Es que el los el siguiente capítulo, nivel. El siguiente nivel, <risas> claro, exacto. Se tiene que llevar una película completa. Cada que cada o cada canción diferente, tiene un fashion diferente. Si te das cuenta, ahorita la lo... Está un poquito más punk, así como más rock uh -huh. y todo eso. Sí. Pero eso eso también está chévere eso también está chévere porque es un colombiano adoptando un flow de afuera que no se ve mal porque si lo escuchas entonces la parte auditiva dice otra cosa el ritmo es es un flow que es amario, que, que no, no se sale de la realidad uh -huh. y se trata de eso de, de darles a la gente lo que ellos quieren pero exportándolo con un nivel un, un, con, un, con, con, como con una combinación en realidad de, de cosas es que hay muchas hay muchos artistas que hacen las canciones pero los videos no se ven al mismo nivel o el artista no se ve al mismo nivel. Hay artistas tremendos, tremendos, tremendos que suenan muy duro. Quizás hasta mejor que yo. Pero visualmente no, no exponen nada. Y yo siento que los artistas son artistas como tal. Y el arte no es solo música. El arte es visualmente verse bien, exponer un personaje, disfrutarlo... Como yo, te decía, yo yo vengo del futuro yo, y esa idea la tengo muy, muy clara y, y así mismo la aplico con la música. Mi música, la que está sonando ahora es música que he hecho en el pasado, entonces obviamente me adelanto mucho al futuro, siempre estoy haciendo la tarea. La gente dice, guau, wow, pero ¿cómo lo hace? Un artista emergente, nuevo, con J Balvin, uh -huh. Juanes, con Maluma. Es mi buena energía, evidentemente, es saber y aceptar hasta dónde puede llegar tu nivel, se trata de creer en uno mismo, yo, yo he sido muy uh -huh. fan de mi música, llevo más de 5 o 6 años que no escucho la música de afuera, sino que escucho mi música uh -huh. para saber qué hay que meterle, que hay que más, que hay más que evolucionar, ya yo me instruí mucho de música, como te decía, crecí escuchando el me decía Shakira, todo eso que sonaba aquí, pero cuando descubrí lo que estaba pasando afuera, el USA y todo eso dije, wow, nosotros tenemos esta misma madera vamos a meterle esos ritmos uh -huh. con canciones muy parecidas o cosas, lo que hace el Joe a, a todo eso, porque eso es lo que a la gente le gusta, evidentemente. Entonces quise combinar todos esos dos flows y da como resultado esto. Yo no he tenido miedo, cero miedo a, a, a vivir en mi, en mi, en mi vida pa, para hacer esto, porque si hubiese tenido miedo no me hubiese puesto falda en los videos, un par de videos por ahí que salgo en falda, eh, que me pinto las uñas, aún lo sigo haciendo, me, me pinto el cabello de, de rosado, se trata de romper estereotipos, de sentir mm -hmm. lo que, de sentir y apropiarse del estilo. Y eso, y eso es lo que me, me ha gustado mucho desde mí que a la hora de, de, de, de, de lanzar canciones yo nunca pienso en que si la gente le va a gustar o no. Yo digo ellos se merecen esto. No es algo como que yo digo bueno no creo que les guste. O sea sí obviamente ahí existe el pensamiento, pero si me pongo a pensar en eso pierdo mucho tiempo porque las canciones también tienen fecha de vencimiento. Yo, digamos, hago una, una canción hoy, y por más que me adelante el tiempo, porque siempre te he dicho, bueno, ahora, ahorita te lo mencioné, que, que vivo haciendo canciones todo el tiempo, pero hay canciones que se quedan en el pasado, porque son vivencias, evidentemente, y los ritmos que están, son, van evolucionando muy, muy rápido, igual que las letras, que lo que se dice. Entonces yo creo que esta vez estamos haciendo la combinación de todo. La gente quiere escuchar reggaetón, full del pasado para poder bailar, porque esto es una temporada muy rara, ahorita eh, lo que está full en la calle son, son canciones que tengan mucho, mucho ritmo, que obliguen a bailar, porque está muy fuerte el TikTok, o sea, una, uh -huh. una, una red social que está rompiendo y que tenemos que estar ahí, evidentemente, evidentemente es una de las redes sociales que más, que, que más tiene flujo de, de, de gente, entonces las canciones, para que entren ahí, tienen que tener ritmo obviamente. Y, y nosotros nos caracterizamos por eso, por llevar las canciones a la discoteca. Entonces, bueno, qué locura, pero mmm, lo que ha pasado conmigo es eso, creo que he sido yo mismo, no, no, no, no he seguido parámetro, hace, como te decía, hace más de seis años ya no escucho a nadie, solo me escucho yo mismo y es porque soy un referente de la música, a pesar de que soy un artista nuevo también, yo lo acepto, es algo que la gente no conocía, pero yo venía trabajando este, este personaje hace mucho tiempo en Santa Marta, metiéndole muy, muy, muy cabrón, solo que no hay oportunidades ahí, había que, como te decía, salir. Y he pasado por niveles. Ya, ya hicimos un trabajo bastante cool en Colombia. Ahorita el trabajo que estamos haciendo aquí en USA es increíble, ¿verdad? Estar en, con mi cara en el en Times Square, un artista de Samario muy humilde, que, que yo no veía la oportunidad tan cerca, solo no dejé trabajar, no dejé mentalizarme. Y creo que eso fue lo que, lo que pasó, que nunca me quedé quieto y, y todo lo que está pasando en buen momento eh, por eso, porque... Se trata de... Es, un, es una escuela de vida, básicamente. La música es así. Toca seguir aprendiendo, seguir experiencias. como como vivir, vivir las experiencias, ¿sabes? Hay muchos músicos que hacen música y quieren que tener música guardada eh, y, ir, y ir a hacer cosas. No, no, no, hay que hacer música todos los días. Todos los días. Y yo simplemente hago música todos los días. Entonces tengo... es como una pistola, literal. Tienes que tener varias, varias balas. Si tienes una sola bala, ya era la única oportunidad. Entonces, eso me pasó anteriormente. Cuando saqué Moca, creo que era una canción que había preparado hace rato, que la hicimos, la, la sacamos, luego Remix con J Balvin, luego la gente hizo, dijo, ¿pero qué más, qué más viene? Bueno, hicimos colaboraciones importantes y todo eso, pero la gente no sabe, y es que esto no es tan fácil, uno hace mucha música, algunas gustan, algunas no, es una locura. Pero se trata de trabajar mucho, ¿sabes? Para no tener solo una oportunidad, ni dos, ni tres. Como te, mm -hmm. dices, como te dije, la, la pandemia me sirvió para eso, para pensar, para hacer más música, para concentrarme en mi estilo, como te decía, como no escucho nada, me escucho a mí mismo, me escucho qué es lo que hay dentro de mi cabeza, hay que escucharse, hay que escuchar qué es lo que tú quieres, porque si, alguien, si, la, si la gente me, me sigue pues es por algo, es porque quieren mi contenido, no un contenido que, que, que referencia a otro, ya yo me referencio por todo el mundo, o sea, y ahí Michael Jackson fue mi primera influencia, eh, como te decía, crecí en la costa escuchando música champeta, salsa, reggaetón, vallenato, y después crecí y quise escuchar lo que se me dio la gana, y ya paré, hace, hace, hace un tiempo paré de escuchar todo cuando dije... Wow, mi carrera es increíble, voy a, a descubrir qué más hay dentro de mí, y todo eso que me nutre como música hace que el resultado sea algo propio, algo diferente algo con sabor de Colombia pero con un lenguaje internacional algo worldwide, entonces obviamente cada vez que hago canciones yo digo, o sea, humildemente digo acá, digo, wow, esto está al nivel de Ozuna, de Dari Yankee, de Doja Cat Uh -huh. de Wiz Khalifa, y no menciono solo artistas del género reggaeton sino que sabes, como Justin Bieber, porque mis producciones y la que hago con Yera, todo eso se escucha de nivel, pero eso nace en Colombia. Entonces, ¿qué hago? Que en, en, en mi mente no me pongo bloqueos mentales de que solo voy a hacer canciones con, con artistas de Colombia o de Ecuador uh -huh. o, o de Perú o de Chile, sino que... Mi, en, en, mi, en, en mi cabeza solo existe una película grande y vivo pensando en grande y le apunto a cosas grandes y por eso es que hago un test de otro nivel, la gente se pregunta cómo lo hace en mi música, es que yo he creído la, la movie, es una movie que no no, no, no, no no es referente a otra, sino una movie única y creo que los artistas eh, están buscando eso también, entonces eso ha sido como que para llamar la atención, eh, bueno, ha sido un llamado de atención a los otros artistas para que hagan lo que se les da la gana, yo hago lo que se me da la gana, y tengo el mismo flow de Santa Marta, no miento nada, porque es que después es más difícil, después subirse a la tarima, va a ser más difícil ponerse una máscara, y no, no, no, la lluvia es el mismo, risa, todo, baile, y eso es lo que le gusta a los artistas, para poder colaborar, le gusta eso, que es que el, el arte en general, no solo es música, sino también es, es, es, es teatro, es intenciones, eh, es visual, es baile, es todo. Y, y bueno, como te decía, yo, yo no solo quiero ser artista, también quiero estar en películas, actuar. Me gusta todo eso, ¿sabes? Como que yo estoy identificado por eso, porque lo mío es, es, es como un concepto. De cada video la gente dice, pero ese man está disfrazado. No, no, no. Es, es un papel, es, es algo que, que me pertenece, es algo que yo puedo hacer, que no se me ve mal. El día de mañana hay otros sí. artistas que hacen, que, que, que ya han construido un papel y que si, y si se quieren poner un vestido de uvas como el que ya tenía yo, de unas uvas pueden ver mi perfil, disfraces cosas así, pero es fashion, en realidad es fashion, es romper estereotipos, es, uh -huh. es llevar el, el, el nivel de Colombia a otro nivel porque nosotros aquí nacemos con, con, con una verdad que era impresionante, o sea, con, con, con, con, ese, con ese sin miedo con, con, con, con de destapar las cosas, pero así mismo, aquí mismo existe ese, ese tabú de que, de que de que hay que crecer, eh, eh, estudiar y todo eso. Y yo quise hacerlo, claro, para complacer a mis papás, pero no se trata de eso, se trata de complacerse uno mismo. De alegrar el corazón. Hay que alegrar hay que el corazón de alguna manera, hacer lo que te gusta, ¿verdad? Así sea, no sé, si te gusta hacer manillas, lo que sea, si eso te hace feliz, te va a llevar lejos. Porque la, la, la, la, la felicidad es primero, el, el dinero viene después. Mm. Completamente. Como, como, Claro, como te hace feliz, te hace grande. ¿verdad? Yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí. Me ha hecho grande sin un peso. Yo empecé con esto sin un peso. O a sea, mí mi, mi herramienta más bonita es el talento y mi sonrisa, porque sonreír también es, pero con sinceridad creo, también uh -huh. ha sido también eh, una parte importante para que la gente sepa que esto me divierte, o sea, de, de la música me ha divertido mucho y ha sido un sacrificio también, un sacrificio bastante porque he dejado de lado también muchas cosas eh, en, por ejemplo el estudio, me hubiese gustado también terminar la universidad como un comun, comunicador pero, eh, o comunicador social. y periodista, es comunicador social, me encantaba, eh, llegué hasta tercer semestre, también hice eh, una carrera de, de cine en mmm, Santa Marta, pero no pude terminarlo porque la música de verdad que es algo que me, me, me taladraba mucho la cabeza, o sea, además siento que es como un, una labor que tengo también aquí en la tierra, que Dios me dio como que de, de llevar un mensaje diferente para toda la gente que, que se siente diferente y que no, y que no tiene el valor para, para demostrarlo. Creo que eh, nada, es, es un buen, buen momento para que la gente que hace arte demuestre su arte y lo venda a nivel mundial, porque como colombianos ya te digo que somos personas muy, muy, muy, muy amorosas, muy familiares. Yo que, bueno, he estado viajando por, por, por muchos lugares, siento que la gente es muy desprendida de, de, de sus casas y, y nosotros en Colombia somos muy amorosos, de verdad somos criados con mucho amor, yo tengo dos bebés, tengo dos niñas y eso para mí es motivación, de verdad. Yo antes no, no lo veía así, yo era un, un joven cool que seguía haciendo la música y que todo, y que ahora Dios me mandó dos bebés y es porque sabe que en un buen momento puedo mantener una familia, dar buenos consejos, eh, destinar el dinero a cosas buenas. Antes cuando me pasó todo esto creo que no me, no me llegaban tantas oportunidades así porque, yo me preguntaba por qué era porque no estaba preparado, ahorita estoy preparado para mí, ahorita trabajo todos los días, estoy disciplinado, siempre estoy pendiente de mi familia, de la niñas, de mi mamá sobre todo, que mi mamá es una persona muy humilde también que, que me crió y, y que tampoco nunca se imaginó esto, porque también en la costa crecemos muy... En general en Colombia uh -huh. somos muy conservadores y nadie se imagina que un chico con tatuaje y con arete y la uña pinta puede llegar tan lejos a estar en el Times Square, a ser, con Maluma, con J Palvin, con, con Ángeles Azules, con Belinda, con gente dura, con gente de verdad con mm. bastante nivel, pero se trata es de ser único, de manejar una imagen que a todo el mundo le guste y que de verdad sea real, que no sea con un mal, un mal mensaje porque eso también lo ve Dios, creo que también la gente lo siente, cuando tú, tú, tú inspiras cosas buenas, la gente solo quiere eso la gente quiere una buena vibra, llevarse un buen un, un, un buen recuerdo obviamente eh, la película de Lalo es súper rara, pero, pero cuando te das cuenta que, que mi personaje es es un chico de luz, literal, yo lo único que quiero es mmm, llevar arriba la música, un buen mensaje, como te decía, ahora que tengo familia, solo quiero hablar de cosas eh, buenas, porque mi hija también ve TikTok y todo eso, entonces sé que los otros padres también se preocupan cuando ven cosas malas en TikTok y eso, entonces yo... Y ahora que soy padre empiezo a entenderlo, entonces me encanta saber eso porque es maduro como artista, sobre todo. Sí, sí, Pero claro, bueno, las que... nuevas generaciones también nos marcan como esa pauta o marcan esa pauta para decir, digamos, de, de, de qué manera se va a, a llevar la, digamos, digámoslo así, ¿no? Se puede llevar la música, porque, sí, pues, claro. Eh, hace un momento, Lalo, usted mencionaba eh, Moca, ¿no? Moca. Digámoslo así, que fue esa, esa canción que se adueñó de las emisoras de las plataformas digitales en 2018. Una también de las 55 mejores canciones de ese año. Y esto yo creo también que, que, que ha hecho que usted sea uno de los favoritos de muchos cantantes latinoamericanos. Y cada canción en la que participa, Lalo, usted se convierte también en un himno de fiesta, con mucho flow, por todo eso que lo caracteriza. Sí, qué locura, era lo que te decía ahorita, es un personaje nuevo, un personaje único que hacía falta en el reggaetón, y de Colombia, por supuesto, y de la costa, que me gusta ser de ahí, me gusta haber nacido en la costa, porque eso fue lo que me dio, eh, la humildad que necesito para poder afrontar todo, yo haber nacido también sin tenerlo todo, me hace valorar todo lo que tengo ahora, saber que cada cosa, cada cosita, cada anillo, eh, la, todo lo que cuesta para mí ahorita, antes no podía hacerlo, antes yo... Yo no, sentía que era muy difícil hacer muchas cosas. Para mí era imposible volar siquiera de Santa Marta a Bogotá. Era difícil, era un sueño. Y, y ahorita para mí, o sea, estar aquí en Nueva York, me pidan fotos en el Times Square, es una locura. Porque nadie se imagina que los sueños pueden hacerse realidad hasta que los viven de verdad. Uh -huh. Entonces, yo construí un personaje muy diferente y creo que eso ha sido el secreto lo que te decía, no escuchar a nadie influenciarse sí. con, lo que, con lo que tenemos nuestras raíces sí. son únicas, entonces yo creo que buscar dentro de uno y, y exponer un personaje diferente es lo que hace que otras personas diferentes se sientan identificadas pero con un buen mensaje obviamente y el talento ya habla por mí solo creo que eh, para resumir un poquito, creo que el talento fue pieza clave para, para esto también, porque yo de verdad que me he instruido mucho sobre la música desde pequeño, muy curioso con la música, demasiado curioso con la música. ¿Y en qué momento? Lo, y lo, lo que te decía ahorita, como que no solo la música, sino también la parte visual. Sí. Yo, un artista muy visual, en vivo me gusta mucho, me, me identifican los colores, todo eso, creo que yo también me, cuando quise ser artista, veía a los otros artistas de pop y todo eso, en sync, toda esa gente se vestía muy cool, yo decía, wow, si sí, sí, yo, yo quisiera ser cuando grande, estar en una banda, o bailar como Michael Jackson, o, o, o ser así de famoso como Madonna, ¿sabes? Que, que me gustaba mucho eso, me llamaba la atención, y es algo que nace dentro de uno, y exponerlo ya después con tu personalidad, hace que a otras otra persona le guste, entonces yo creo que en buen momento lo que pasó en 2018 era porque lo necesitaba. Uh -huh. Dios tiene planes perfectos para cada persona y creo que ese era el plan que, que tenía Dios para mí y yo estoy muy agradecido después de eso eh, pasaron muchas cosas chéveres el remix con J Balvin eso me dio una visión muy cool me, dio, me, dio la, me abrió las puertas para, para, para entrar a Estados Unidos que era un mercado que siempre soñaba y como, como te digo un artista nuevo, quedarse con todo eh, de un momento a otro es una preocupación para los otros artistas y sí. eso me puso en el mapa para uh -huh. Juanes se fijara en Tanyatra y yo estoy muy agradecido con ellos porque en, en buen momento soy de esos únicos artistas en Colombia que ha subido a punta de eso, a punta de, de colaboraciones y, y del apoyo de, de, de los más grandes artistas de Colombia y creo que a veces hay gente que dice, no, que los no, estos artistas no apoyan, ¿cómo que no apoyan? Y que, ¿Cuál es el ejemplo? La verdad, Y eso, eso lo, lo hemos hecho eh, más grande cada vez, eh, nos no hemos hecho mucho más grandes eh, gracias a eso y ahora me hace falta la colaboración con, con Shakira con Carlos Vives que ya se viene pronto también. <risa> con Moca, eh, Lalo, usted dijo la estoy rompiendo, o sea, ¿y usted en ese momento se dio cuenta que dijo como artista la estoy rompiendo. Yo, yo sabes que yo lloraba mucho porque no lo creía, para mí era <risa> imposible, yo no lo, no lo podía aceptar. Yo en la hora y escucho la canción y se me agua la voz porque una canción que de verdad llena mucho yo. La hice con mucho amor, nunca me, nunca, me, nunca me esperé esto, la verdad. Por eso, haber nacido y, ten, y no haber tenido todas las cosas del mundo y escuchar que todo el mundo canta tu canción, ha, ha sido lo mejor del mundo, ¿sabes? Porque si antes lo hubieses tenido todo y todo eso, para mí hubiese sido, ah, bueno, estoy pegado, soy famoso. Pero yo nunca me creí que esto era famoso, ni que, ni que... Si un artista me conocía decía, wow, ya entiendo todo. O sea, es que yo siempre he sido el mismo. Siempre he sido el mismo, yo no, no, no soy que estoy, estoy pegado soy famoso, no, yo no tengo ego y eso, eso ha sido pieza clave para eso, para poder colaborar con todos los artistas, yo acepto que artista está full, que artista está, está pegado, que artista tiene buen talento, yo creo que el buen momento eh, dejar de lado eso y, y, y no, no, o sea, vivirse en la humildad creo que ha sido la pieza clave para esto, yo nunca me he creído más de lo que soy. Claro que sí, eso es algo muy clave. Lalo, ahora sí hablemos de Sucutubla, ¿no? Esta colaboración con Maluma es un tema con una letra, digámoslo así, provocativa. ¿También tiene influencias de Dembow? Sí, no, aquí aquí lo que te decía ahorita rompía la promesa un poco de, de lo que te decía con el mensaje y eso, porque este es un poquito más picante, obviamente, pero pasa esto. Yo hago mucha música. Lo que te decía ahorita, el ejemplo de la nevera es importante porque es una nevera con mucha música, con mucha variedad, con mucha comida. Entonces, para los gustos, los colores. Hay que darle a la gente lo que ellos quieren. Y obviamente, esta música no es solo para mí, a pesar, a pesar de que me gusta. Pero cada una de las canciones que hago me gusta mucho y me enamoro de ellas. Entonces, esta es una canción que es fresca, que acabamos de hacer en Santa Marta. Que se la mostré a Papi Juancho, a Maluma o a Luis. Que descubrí en realidad que es una persona increíble, con muchos valores, como te decía, aquí en Colombia que nacimos con eso, con ese amor que nos brinda nuestro nuestros padres y lo reflejamos entonces es un chico que tiene mi misma edad, obviamente pensamos y estamos en la misma sintonía eso es, eso es importante, o sea, hay muchos artistas que colaboran con otros artistas pero no hay empatía, no hay conexión y la, la mayoría de los juntos se hacen en, en, por correo sí, como en, en, en, a distancia y esta canción como Maluma es algo Mágico, ¿sabes? Es algo que hacía falta. Ya había hecho con J Balvin y todo eso, habíamos conocido otro pedazo, pero pero no solo es Colombia, ¿sabes? Este es un artista muy internacional. La gente no, no, no mide a veces el, el, el nivel, pero en realidad para mí esto es algo muy grande. Sigo soñando, a pesar de que todas las cosas que he hecho, como te digo, no lo creo. Y, y no me creo más de lo que soy, sino que simplemente no me, tampoco me conformo con las cosas que hago, sino que quiero hacer más, quiero seguir soñando, quiero seguir haciendo cosas más. Y fíjate, llegamos a esto a Maluma. Pero, y hay algo también muy especial. E importante es esa participación en el cierre de la gira de Maluma oh. por Estados Unidos, ¿no? En Chicago, Maluma lo invitó al escenario a cantar esta canción. Fue un momento, yo creería que muy, pero muy especial, Lalo. Histórico, histórico, histórico. Esto es para Colombia, esto es para Santa Marta. Es un logro también para nosotros, los colombianos, porque son dos jóvenes, dos chicos haciendo música, la música... Que, que nos identifica? Música joven, esto es folclore joven, Maluma, Lalo brad representando en Chicago, en la arena más importante de Chicago, en el cierre de la gira del Papi Juancho tour Bueno, el único artista invitado, Lalo Ebrard, a, a cantar esta canción, que es lo último, lo que está fresquito en la calle, Sukutubla, que bueno, que tiene un concepto diferente, como te decía, Sukutubla, ya el nombre, ya es algo súper diferente, y eso es lo que me identifica. Ya me habían escuchado moca que es un nombre súper cool, también diferente, ahora venimos con su que es una expresión de ritmo una expresión de, de golpe, de, de flow en la discoteca, y cuando escuchas la canción te das cuenta y le da el sentido de por qué se llama su y cuando ves el video también le da mucho más sentido de, de la combinación, de, de flow de verdad, de que, de que nos vemos muy bien también lo que te decía ahorita, que no solo ser artista es cantar, sino también verse bien que es lo que merece el público, el público no solo merece una buena voz, porque buenas voces quizás tienen muchos eh, pero personalidad, pocos. Entonces yo creo que eso es muy importante también, la personalidad, llevarla a cabo, eh, reflejarla, reflejar ese amor, te decía, ese amor a la música. Uno no puede hacer esto porque sea un trabajo, porque, o porque ganamos bien, o porque nos vemos bien. No, no, no, no. Si no lo sientes, la gente tampoco lo va a sentir. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Ese día nos montamos a la tarima y todo el mundo sentía que, que había mucho flow, que los dos estamos en el mismo jangueo, estamos en, el mismo, en la misma sintonía y bueno eso es algo fresco su la combinación entre la costa y, y Medellín queda como y además como, que es como... muy pegajoso su sí. bla. bla. <risa> <risa> eso es lo eh, que te decía eso es reggaetón, sí. eso es para todo el mundo eso es el lenguaje eh, worldwide universal eso es para el mundo literal sí sí sí bueno Lalo hágale la invitación a todos nuestros seguidores para que se conecten escuchen esta canción en todas las plataformas digitales Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí la policía del flow, L-A-L-O, mucho color, mucho flow, mucha buena vibra directamente de Santa Marta, pero Colombia precisamente. Acá vamos una canción súper importante que se llama Sukutu Blah, voy a escucharle a ver el video, eso es junto a Maluma, Papi Juancho, la policía del flow, l, -A -L o Maluma, Sucutu Blah. <risas> bueno, eh, gracias por acompañarnos en Esterefónica, La Lalo un artista definitivamente integral, muy pero muy carismático. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba esterefónica. Uy.